Bienvenidos a este increíble video sobre cómo el salmón puede mejorar tu salud cerebral y bienestar mental. ¿Sabías que el salmón es uno de los alimentos más ricos en ácidos grasos omega-3? Estos ácidos grasos esenciales son fundamentales para un correcto funcionamiento cerebral y pueden ser la clave para mejorar tu salud mental. Numerosos estudios han demostrado que una dieta rica en omega-3, como la que podemos encontrar en el salmón, puede mejorar la memoria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 En cualquier caso, es importante que consultes con un especialista en nutrición para recibir una recomendación personalizada. Recuerda que el salmón es un alimento increíblemente beneficioso para la salud cerebral y bienestar mental, pero no es el único. También es importante mantener una dieta equilibrada y variada y complementar con otros alimentos ricos en nutrientes esenciales para el cerebro, como las nueces, el aguacate o las espinacas. No esperes más para empezar a incluir el salmón en tu dieta y disfrutar de sus beneficios para tu salud. Tu cerebro y tu cuerpo te lo agradecerán.